Tenía un profesor que se, si, si uno de la última fila eh, se está mal sentado o no sé qué, se podía, podía saltar del entarimado a tu mesa, ir por encima de las mesas, pero como, así, y coger al de la última fila, cogerle por la solapa, Rodríguez, no sé qué, boom, boom", y tirarlo. ¿Cómo ibas a quejarte quejar al profe de que te pegaban? No, te lo comías y ya está.